A los hombres perfora. Eh, eh. Hace tiempo le rompieron el cora. La estudiosa, pues está para ser doctor. ¡Equipo completo desde La Barra! Ahora sí, completo y sano. Gracias es, a Dios. Esperemos. Esperemos que sigamos, invict, que sigamos invictos. Muchas gracias, Mario, por tu participación. Estamos muy contentos de estar de nuevo aquí todos juntos aquí Desde La Barra porque tenemos mucho que platicar con ustedes. Muchos temas bastante, ¿cómo lo llamamos? Escabrosos. Escabrosos de parte de los tigres, lo que se le viene a rayados. Y bueno, un sinfín de, de temas que tenemos para conversar con ustedes. Y bueno, bienvenidos todos. Ahora vamos primero con Mario, el hombre del momento. Hola, se me olvidó la noches. pluma. Pero igual. Ya de regreso, gracias a Dios, todos bien, todo, todo en orden como debe ser. Y este, les pido que sigan la transmisión, que empiecen a compartir. Vamos a hacer de esto algo grande el día de hoy Tenemos buenas noticias, buenas cosas, buenos chismes ahí De, de tigres, de rayados, del nuevo estadio, de, del mundial de clubes Esperemos sí. que nos acompañen toda la transmisión Y empiecen ahí a, a compartir, porfa Saludo con gusto a, a Rodro ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Buenas noches Muy contentos de estar de nueva cuenta con ustedes Tenemos mucho tema que tratar, como comentan mis compañeros Tenemos el tema de la jornada 2, que ya concluyó eh, novedades, Monterrey le pega cuatro goles a cero al Necaxa de visitante, el caso de Tigres que se lo encamotaron allí, aquí en el volcán, Puebla lo sorprende, les gana dos goles a cero, pero también lo que da nota es el tema del estadio, que mucha gente está ilusionada por este tema, no los entiendo, es una, es un, una noticia que alegra a muchos, pero si ya le empiezas a escarbar, ahí empiezas a encontrar ciertos puntos un Poquito eh, escabrosos y complicados, y bueno, el tema del refuerzo que era necesario, lo necesitaban o simplemente lo trajeron por traerlo. Lo vamos a estar eh, compartiendo y lo vamos a estar comentando. ¿Cómo estás, hincha? Pues yo muy bien, muy contento de que estén nuevamente mis compañeros aquí con nosotros y que están. <risa> Me siento muy bien, nuevamente san. <risa> pero pero contento no contento de que, de que nos estén acompañando nuevamente aquí en, en la transmisión muchas gracias a toda la gente que nos está acompañando no olvides etiquetar a un amigo a una a tu novia a tu, a tus amigos a tu hijo a tu hermano a quien quieras etiquetar Comparte la, la, la transmisión y vamos a estar platicando de todo lo que dicen ya mis compañeros para ese programa de ventaneando. Como que chismecitos, dice por ahí el, el, el pecho frío, chismecitos. Si no es ventaneando, carnal. Vamos a hablar de fútbol. Y el otro de que el Puebla se los encamotaron. Por favor, no le pudiste ganar ni, ni siquiera al, al Querétaro. Pero bueno, bueno, ahorita hablamos. Yo tengo mi opinión propia y hasta se me cayó el celular. Pasemos con Mario sobre, Sola. Sobre el. Ahí va. Vamos. vamos con ahorita. Mario Sola. El estadio. Vamos a platicar. Les voy, decir, les voy a decir por qué chisme A ver, viene la mayonesa, se va a equivocar la mayonesa Porque fui enterrado una gallina Oye. Y ya resultó que probablemente el estadio no se Mario, hace. nomás Ya te, hizo efecto Mario, Ese es el chisme que pues les quiero enterrarse en De marca mayonesa la mayonesa Vamos <risa> <risa> a hacer el chisme, ya enterrar una gallina ya al parecer el estadio ahí está dudando, entonces ya hizo efecto. Lo hubieras sea, son... hecho calito y te lo habías tomado, hombre, para que ¿Para te.. Ganarme, para ¿sabes? ganar defensas. Sí, ganar de sí, sí para <ríe> ganar. <ríe> tenemos mucho tema que tratar. Si quieren arrancamos de una vez. El, el tema de. De Rafa Martínez. Ah, la nota de Rafa Martínez de. de, de se complica el plantel de Monterrey para el Mundial de Clubes. Venga, la Federación Mexicana de Fútbol realizó una conferencia de prensa para hablar sobre la próxima fecha FIFA, entre otras cosas, donde su presidente, John de Luisa, fue claro y tajante al señalar que aunque Rayados tenga su Mundial de Clubes, la selección mexicana será prioridad. Afortunadamente, este es un tema que lo hemos venido platicando con Rayados desde hace semanas. Se han dado pláticas no nada más a nivel directivo, sino también a nivel de los cuerpos técnicos afortunadamente se están buscando las mejores soluciones, no tenemos más que nuestras palabras de agradecimiento, tanto a la directiva del Club Rayados como al Cuerpo Técnico de Rayados por el apoyo siempre a selecciones nacionales, no nada más en este momento, en todos los momentos, y eh, desde luego el, el Tata contará con todos los jugadores que requiera del Club Monterrey en una eh, comunicación abierta y muy dinámica con el Cuerpo Técnico de Rayados. El tercer y último juego del tri en esta fecha FIFA es el 2 de febrero a las 9 de la noche, es decir, prácticamente tres días antes del debut de Rayados en la justa mundialista, ya que los albiazules debutarán el día 5 de febrero a las 10.30 de la mañana. Monterrey aporta cuando menos un total de cinco futbolistas a la selección mexicana, por lo que los seleccionados tendrán poco menos de 72 horas para abandonar la concentración del tri, viajar a Emiratos Árabes Unidos, descansar del viaje y del jet lag para reportar con rayados prácticamente 24 horas antes del partido. César Montes, Jesús Gallardo, Héctor Moreno, Rogelio Funes Mori y ahora Luis Romo Han sido parte de los futbolistas más llamados por Gerardo Martino Para partidos de eliminatoria y serán estos quienes no estarán desde el inicio en la concentración de rayados La lista oficial será dada a conocer el jueves próximo esta misma situación la viven jugadores sudamericanos que fueron convocados por sus selecciones, como Esteban Andrada y Maxi Mesa, que están en una prelista de Argentina, de la cual pudieran salir y no tener problemas en concentrar con Rayados. Sebastián Vegas fue convocado por Chile, Estefan Medina a Colombia, Celso Ortiz a Paraguay, y Joel Campbell a Costa Rica. Estos también formarían parte del segundo grupo en viajar al Mundial de Clubes. Yo no, sé, yo no sé si Rafa Martínez es, es, es, era él o era el Cepibó llorando, porque se veía, se, se veía muy consternado por la, por la noticia. Noticia que ya, ya la habíamos, ya habíamos este, anticipado que se venían problemas. Ya se había comentado, eh, desde semanas anteriores se eh, venía este problema para rayados, porque la calidad del plantel, pues, ahí está, Monterrey, hasta, hasta este momento, que son las... 8 o 10 de la, de la noche tiene 10 jugadores oficialmente convocados a nivel selección, tanto con selección mexicana, colombiana argentina y chilena que son las selecciones con las cuales Monterrey aporta jugadores aquí el detalle es, y el problema que se le viene a Monterrey, va a jugar el día 5 de febrero, a las 10 de la mañana, hora de aquí de México allá es, allá es el, el, el, a las 8 de la noche allá y, y, y los, los jugadores seleccionados van a estar reportando en bloques, unos van a reportar el día 2, otros van a reportar el día 3 y otros van a reportar el día 4, dependiendo de cómo sea la participación de los equipos, porque con Mebol va a terminar participación el día 1 y liberan tanto a Estefan Medina como a Sebastián Vegas como a Esteban Andrada, que son, que son los tres jugadores extranjeros que van a estar convocados para la selección de sus respectivos países y para, para la selección de México termina participación el día 2 y son cinco jugadores los que están convocados que es el Cachorro Montes, Héctor Moreno, Gallardo, Funes Mori y Luis Romo qué bonito, qué bonito trabajo es la producción con la bandera al fondo aquí Luis vemos el... los, los extranjeros ahora que, de, vemos, que, que están que... convocados para sus diferentes ah, selecciones no, no, lúcemela, lúcemela, ahí está con la bandera de Argentina, con la bandera de Chile, la bandera de Colombia bueno, pues platicando sobre esto eh, habíamos, habíamos eh, Dijimos que y, y te llevaste al aire un cuadro y platicamos que yo te decía: Si estos son ocho jugadores, estos jugadores, ponle tú que si van a realizar el viaje a última hora. Te falta, en el, en el, yo, te falta Joe Campbell también Campbell, ahí, el, o sea. ahí, el, ahí, el, ahí en la lista. Bueno, ahí ponemos una latita. aquí una latita. Fíjate, aquí, aquí, el, aquí el problema se le viene a Monterrey porque, porque van a llegar los jugadores entre el día 3 y el día 5. Que, que, que ya es prácticamente a la vuelta de la sí. esquina con el partido contra el Alali. El Jendak. Los jugadores van a, van a tener el cambio de horario. ¿Cambio de horario? Van a tener el desgaste del el, viaje. El, en el Jendak, bueno, el retraso del viaje. Sí. Eh, in, in, Puedes que viajes y viajes con todas las comodidades, porque así como viajó Tigres va a viajar mm. obviamente mejor, porque es un año después. Bueno, no es, no es un año, es que es un año después. Eh, Rayados viajan a top, o sea, tienen sus computadoras, tienen su silla, tienen su... Pero, eh, pero eso no indica... Yo siempre he dicho que el dormirte a, la, a una altura... Así, de, de, de, no descansas. Entonces, el gel lag es el es el tiempo que tu, tu cuerpo también se adapta, se, se adapta al... a donde estás. Eh, por ejemplo, cuando vamos todos, lo más lógico es, vamos a la Ciudad de México, los regiomontanos, y de pronto sientes que vas caminando, pero despacito, ¿verdad? mientras tu cuerpo se acostumbra. Entonces, van a llegar sin descansar, aunque me duerman todo el camino. ¿Estamos sí. de acuerdo? Eh, duer, pueden dormir las... 12 horas de camino, pero van a llegar y luego en lo, que, en lo que el cuerpo, en lo que ellos, aunque sean deportistas... Sí, porque al final acopla. de cuentas, Chuy, aquí son las 5 de la tarde y allá son las 4 de la mañana. Y vas a llegar allá a las 4 de la mañana, te pega. Sí, y luego la, te sí. empeza, eh, que te metan a jugar al, al siguiente día... Físicamente no vas a estar. Por es mejor correcto. técnica que tengas, por mejor calidad futbolística, por, por me, muy profesional que seas, físicamente te va a golpear. Te voy a dar no. un buen ej ejemplo internacional. ¿Te acuerdas de Denis Berkham, ¿Sí? holandés? Él cuando jugaban eh, la, eh, las, las Eurocopas, él prefería viajar en tren. Uh -huh. No le gustaba viajar en avión y evitaba todo el desgaste que, que es el avión, bajas, ya le gustaba viajar en tren para evitarse el tiempo, el tiempo que el cuerpo estaba en el aire. Sí. Digo, eh, eh, son cuestiones que van a, van a perjudicar al equipo, son muchos jugadores. Ahora, tú, a, ayer lo comentábamos así para venir al programa, entonces la FIFA, ¿a qué estamos jugando? ¿O es, o es muy importante el Mundial de Clubes? Ese es uno es, de los puntos que tanto se criticaba, ¿por qué? Porque la FIFA tanto abogó porque el Mundial de Clubes sea un, un evento respetado, un evento que se le, le dé la seriedad, seriedad, que se le necesita, y ellos mismos se, se disparan en el pie porque te encasquetan Semana FIFA. Y luego, no nada más Monterrey es el que, va, el que va a tener estos detalles, también los otros clubes que están participando en este Mundial de Clubes. Monterrey pidió a la FIFA o solicitó que, que, que, que los partidos se aplazaran de perdido tres o cuatro días, y ¿qué fue lo que dijo la FIFA?, no señores, la FIFA se va a jugar del 5 al 21, 22 y no se mueve también que no les afecta. Voy a ver. Hay, hay varios problemas y entre uno que no le atañe al Monterrey, pero directamente sí. Eh, ¿Por qué no te quieren soltar los jugadores Mario? ¿Por qué no te los quieren soltar el Tata? Bien claro, porque en México en la eliminatoria no va caminando bien no va con un paso seguro como alguna vez lo dijo, lo dijo creo eh, la, la golpe, golpe, golpe diciendo yo caminando uh -huh. Aquí no va caminando México o sea se, se ha, ha dado traspiés se ha, se ha retrasado el hecho que ya, esté, eh, ya ya esté calificado y obviamente pues qué dice el tata es mi chamba? Mi chamba contra un mundialito, mi chamba. Hay que echar la mano, ¿Sí? hay echar, echar en mano todo lo que tengamos ¿Sí? disponible y Entonces, pues, si lo mejor, y, y, me, y me quito la playera, pero no así porque no quiero que se caiga el dating. Este, me quito la playera y digo, si los. Ahorita se cayeron cinco viewers <risa> en ese momento. Este, si, si es necesario para que México califique, pues sí es cierto. Eh, oye. Eh, Económicamente es más importante sí, que México el, esté en el, el, el, el, mundial, mundial el mundial grande. Pero ahí se hizo se le hizo bola el engrudo a, a FIFA. Sí. Aquí, aquí un, un detalle también, y comenta, uh, comenta uh, el Data Martín: uh, él dice, voy, a, tom, voy a, a, a, a mandar llamar a los jugadores claves en mi sistema, que son estos cinco que, que, que vimos ahorita en pantalla. Si México, en los primeros dos partidos, que es contra Jamaica y contra Costa Rica, le va bien, saca los resultados, puede considerar liberar a los jugadores de Rayados para que viajen antes. Y yo siento que, que es un día eso. Y un no. día no siento que haga mucha diferencia. No, yo, espérame, pero yo siento, pero es Costa Rica el último, ¿no? Acuérdate que dijimos, es... Creo que son, son tres. Sí, es, pero, es Jamaica. ¿Jamaica? A ver, eh, estoy seguro que si sí era con Costa Rica porque era un equipo fuerte. Ese era el, ese era el problema de, de, del último partido. Decían, es que pues si todavía te lo sueltan Guatemala, pues igual ver, sí. ver, Pero claro, yo estoy, puedo asegurar, aquí sí. a la cámara diciéndote que no te los va a soltar el Tata. Porque para el Tata todos los juegos van a ser importantes. O sea, todos los juegos son importantes, no te va a soltar. Digo, y no lo estoy diciendo, mi tema no es este chicharrón. No, no, no, no, no. Ajá. Ah, bueno, sí. Panamá. Es Jamaica, Costa Rica y Panamá. Y es Jamaica el visitante, Costa Rica de local y, y viajas a Panamá. ¿Ves? Y ahí también viene otro detalle que no hemos visto y que no, no, no se está contemplando. Te puede puedes pegar, puedes agarrar el bicho en estos viajes. Ah, no, bueno. No, no, espérame. Y, y ahorita que lo decimos, eh, si te lo sueltan como quiera, ¿qué va a ser? ¿Panamá, México? Eh, entonces, o sea, los transbordos que van a tener, no, no, no sé y lo ignoro y no, no es lógico son, son que, muchos, que Panamá se vaya directo son muchas o sea, cuestiones es, es, es. el adaptarse al, al horario el descansar como ya bien lo decías alguna lesión los bichos los panameños son duros sí. para, para pegar igual que quién es Jamaica el otro no no, no, también, no todos centroamericanos saben pegar o sea, no, no lo saben pegar exacta, pegan. pegan exactamente o sea, alguna lesión ahí que o se vaya son muchos aspectos que de un día o dos días para otro no ah. o sea pueden perjudicar entonces, mucho más el, el funcionamiento entonces en el prácticamente tú, yo eh, aquí en la mesa y se los digo, quitando eh, playera y todo, bueno, no, no tengo playera. Bendito entonces, Dios No pero, este... tengo playera. Eh, los, los jugadores mexicanos no van a estar para el, para el partido contra el la Alali. Quizás eh, Sebastián Vegas, quizás Estefan Medina pueden estar. Este, eh, Esteban Andrada también pudiera estar, porque ellos los liberan el, prim, el, el, día, el día primero. El, el, el, el... Es, es el día primero, el solas los el, el, el, el, el, el, el mundiales. Pero juegan en la tarde noche. Juegan en la tarde, ese mismo día abordan y, y estarían llegando a, a Qatar el día 2 en la noche. Tendrían 3 y 4 para descansar uh -huh. y por lo menos uno de ellos el uno fútbol. de esos tres los los, los los tienes que usar porque platicando ayer veíamos una la alineación y si quieres ahorita ahorita ahorita, ahorita la platicamos, es una alineación chata en cierto en cierto punto. La sí, no, más fuerte es la media. La oferta, la, lo más fuerte es la media y tienes un... Y mira, la mira. delantera, ahí, si Jansen le, le pones un sombrero, le pones una cheve y se, se, se, se motiva se, a lo mejor. Se conecta, y, y la se conecta. chava a lo mejor, a lo mejor ahí, juega. Viendo la alineación, yo pero, ahorita, vayate, ahorita que platiquemos la alineación, yo te, decía, tú, yo te decía que tú eras muy optimista en algún momento porque decía, se puede hacer, puede hacerse algo, pero yo te voy a decir sincero, al ver esa alineación... Para mí, lo más fuerte es la media, pero lo demás, lo demás hincha, para mí, estás al, al, al, al, al, al, ¿cómo se dice? Parejo con el Alalí, porque Alan Montes todavía le falta. Luis Cárdenas no es titular. Alex, Alex Grijalfa, mucho gusto, ¿cómo estás? Este, Erika Aguirre, yo pensé que Erika Aguirre podía jugar un poco de central, lo vas a habilitar, pero no es su posición. Y entonces, y arriba, Pizarro no viene en ritmo. Entonces vas a tener que entregar el Mundial, al final digo, y lo digo en un término normal, o sea, vas a tener que entregarlo porque yo no veo que este, que este equipo sea muy superior a la Dalí. Me recuerda la situación que se presentó en el 2019 cuando íbamos a jugar la final contra el América. ¿Ahí estabas tú que, en la cancha o qué? Eh, fui, viajé, viajé <ríe> con la gente de la Ferro, un saludo para todos. Este... De hecho, todavía no me puedo adaptar al horario de aquí en México. Ah, <risa> me quedé con el horario de allá. Traigo un jet lag lo que dijo. Esa alineación, varios de ahí, Edson, eh, Luis Cárdenas, este ya son ya han jugado mundial de clubes, pelearon en el tercer lugar, ya sabes que ganaron en penales allá. Pizarro se quedó también ahí de aquel lado. Y antes este, no, no pudo participar por la lesión que traía. Pero, digo me recuerda mucho esa, esa situación que ya vivió el Monterrey, de, de que, que había perdido jugadores por la final contra el América. Lo que sí no me convence es la central. Montes y Grijalva se me hacen todavía... Es más lo yarnitos. que te digo, por eso depende Entonces, mucho, Mario. Ahí Craneviter pueda, puede hacer esa pueda función de tercero. O, o atrasas a Craneviter para que sea un, un, un líbero o Ajá. apuestas a que pueda llegar Sebastián Vegas y lo pones de central y ahí por lo menos ya es una ayuda porque estás hablando Estefan. que Alan, si Mont, Estefan, Alan ¿no? Montes ya ha jugado en, okay. en partidos de primera división sí. y se ha visto mal, se ha, se ha visto muy novato. Grijalva es un jugador de raya 2. Que ha tenido muy pocos minutos con el primer equipo y prácticamente los dos defensas centrales son de. Son, son, son, son novatos, a final de cuentas. El caso de Erika Aguirre comentado ahorita que, que lo podían poner de central. Siento yo que ha tenido muy pocos minutos. No, y aparte es un invento. O sea, sí. eh, vas a ser un invento. Yo es sí. más te estoy diciendo. Como, como último recurso, dices, bueno, déjame, tengo que poner jugadores consolidados. O sea, lo que, lo, a, adaptar lo que Mon, tengo consolidado. Monterrey, tipo, está, posto, Monterrey está esperanzado dije, a, que, como, a, que llegue, no a que llegue Vegas o Estefan. Uno de los dos que llega... Uh, ya con te eso lo, ya sí, lo te quita, pones a central, ajá. juegas con Alan Montes, que es el que, el que tiene un poquito más de kilometraje recorrido, y ya por lo menos adaptaste el, la, línea, la, línea, la línea baja y no se ve tan, tan, tan endeble, no se ve tan chido. Ahí chata. Va. Entonces, entonces me voy tantito para atrás y quiero felicitar al, al presidente Tibio, Dami, Tibio Davino, <risa> este, porque sí. no dejó ir a Jansen No, sino papelón, que, se, que, se, que al principio dijimos que, que Janssen sí iba a ir. Donde se hubiera ido, el papelón que se hace sin un delantero nominal. ¿Estamos de acuerdo? Ok, ahorita estás, apl estás aplaudiendo la labor de Duilio. No, es sarcástico. es Bueno, aparte. Es pero ya, pero ya pero lo hemos platicado que, que es una mala planeación de Monterrey porque tiene eh, Vincent Janset y Funes Mori tienen cuatro años jugando aquí, en eh, tres años jugando en Monterrey. Y no, jugar no les han traído juego. otro eh. que compita porque si no está Funes... Eh, Janssen, se, Janssen se pierde y si no están los dos tienes que adaptar al platanito que es que, que en raya 2 el platanito te ha da dado resultados, el en, en, en, en, en azúcar te ha da dado resultados, pero cuando, lo, pero cuando lo has puesto a jugar en el equipo titular, solamente sí. le recuerdo un partido contra jaguar contra, Jaguárez, no, perdón, no, no, contra Juárez, no, contra, Juárez, ah, yeah, vale. contra, contra de Juárez que se despachó eh, con, con un gol y con dos asistencias. Pero ahí eso fue prácticamente el mejor partido de la carrera sí. del Platanito. Y, y estamos hablando de, ya más ¿Estás de ¿Estás hablando bien, de, ¿no? de que Platanito jugó con Jardín? Era Dominico en aquel tiempo. <risa> a, mí sí, no que, no. a mí lo que más me molesta, en, en, como, ya como aficionado, es de que estamos hablando de esta mala planeación desde hace como tres, cuatro meses, que no, sabíamos no. que esta situación se iba a presentar. Lo dijimos aquí incluso eh, en los primeros programas de que se iba a presentar la situación de que se iban a empalmar juegos de la FIFA con partidos del, del Mundial. No, de no, clubes. y olvídate la Entonces, también con Tigres, que ahorita seguimos con ellos. No, <risa> sí, pero este... Y entonces, no podemos estar quejándonos también de la situación de que es una mala planeación, mala planeación. La, plana, la mala planeación ya, ya, ya está ahí, ya está ahí. ¿Cuál es la solución? Lo que estamos hablando ahorita de, de, la, de las alternativas que tiene Rayados para acomodar el, el cuadro, porque por ahí el chanflazo, como dice ya Chuy, que, que hizo eh, la directiva de Rayados al no correr a Jansen, les va a terminar funcionando sí. o les va a terminar siendo Ahora, eh, dando armas sí, para un, poder para enfrentar poder este, algo. Este, un detalle este interesante. Esta va a ser la tercera ocasión que Monterrey se enfrenta al Alalí. Y con un, con un plantel muy parecido hace, hace dos años. Con, con, con eh, más bien. La, el, el. No, la tercera es la vencida para La quién? tercera para, la vencida. Para Lali, ¿no? No. <risa> no. <risa> fue, un la muy, fue, un, fue un plantel muy similar el, el que se enfrentó Monterrey contra el Alalí. Monterrey el último partido le ganó 3-0 en el partido por el tercer lugar. Ok. Pero, okay. pero según yo. Antes de que vayamos así rápido Según yo, cualquier cuadro que me digas de Monterrey Es muy superior a este cuadro que, usted, que me acabas de dar Debes, O sea, sí, de sí, o obvio, obvio, Obviamente, Vámonos, pero ahorita tienes que adaptarte A lo que tienes, a lo que vas a tener Porque es un plantel de 26 jugadores y no puedes, no puedes moverle Vamos sí. hincha 8 de la noche con 26 minutos Esto está calientito señor Estamos hablando de esta situación de rayos Que sin duda es muy lamentable Yo quiero agradecer a toda la gente que nos está viendo A toda la gente que nos está sintonizando Y que está comentando eh, Saludos a Andrés Escalán Saludos mi compadre Andrés y Sofía Saludos eh, dice Andrés, saludos Jonathan, otro atole con el dedo del nuevo estadio Tigre Así es, yo creo que yo creo estoy de acuerdo con ese comentario dale, dale, Jesús Martínez dice, cuídense mucho, estamos ahí, estamos muy complicados de salud Dice Jesús Martínez la Musa Berlanga dice, te manda saludos, besos, Mich, Chuy, Martínez. Mi Juan Pablo Mireles dice, buenas noches, mis estimados, saludos a todos desde La Barra. Alfonso Adán Garza dice, saludos a todos, qué bueno que están bien de salud, excelente programa, muchas gracias, Alfonso. Juan Pablo Mireles, El Tigre dice, hincha, mi estimado, no gastes saliva, estos son los rayados ardillas. Ashby Esparza dice: Saludos a todos, un gusto verlos cada semana. Qué bueno que nos está acompañando. Ashby, que semana. siempre nos comparten Ashby. los grupos. Muchas y gracias. Que no, y, que, y que está eh, al pendiente de la transmisión, Juan Pablo. Mira, les dice: esos rayardillas ya están tendiendo la camita en Qatar. Es correcto, ya no tienen de otra, mi hermano. Saludos, Rigo. Rigo Rosales dice: Saludos, compadre Rigo Rosales. Abrazo, Rigo. Dice, Andrés, ya habla, Jonathan, quiero oír chicharrón. No, no, estoy esperando a ver por dónde les llego, porque ya, ya habíamos hablado de esto y, y sí es, es importante lo, lo que está diciendo Rodro. Rubén González dice, Mario Alberto, ya se cree famoso, cobra por foto. ¡Ah! Aquí Ay, tienes que reportar, ¿eh? todos tenemos jefe aquí. Qué ah, barra. no se crean. Acuérdate, Mario, que aquí hay que aportar mensualmente. Hay, hay, hay una cuota. Son 30 pesos para ti, como no, 20 para ti, 30 para producción. Saludos a Javier ah, saludos Carrillo. A Javier Carrillo dice: Igor llega con muy poco cartel a Tigres, pero también así llegó Bigón a Tigres y terminó siendo pieza clave del piojo. Es correcto, Javier. Ahorita vamos a platicar de esto también. Saludos Javier Epico, que también anda Valores dice. Super programa, saludos. Juan Pablo dice, lo cierto es que la, a la FIFA le vale el Mundial de Clubes, es el único con este formato y apura para terminarlo porque ya traen nuevo formato y le quieren dar más auge. Es buen comentario. Épico, pues Valora dice, quítate la playera. No, no, no, que se la deje porque no, no. no queremos perder rating. Pues eso estás está viendo la... que se fueron cuatro cuando te quedaste de la playera. Para eso está la plantilla que tiene Monterrey, para tratar de suplir a quien no pueda estar. Saludos a Fer Díaz, que nos está viendo. A Ramoncito, Ramón Ibarra, que nos está viendo también. Saludos, mi hermano, Josman Pepino. Dice, che, yo, yo, ok. Se, se escuchó medio raro eso, se leyó medio raro, dice que no le contestas. Es que, es que no le has, no has depositado. me está marcando, pero pues no le puedo contestar. Eh. No ha pagado la plantilla. Síguele, síguele, síguele tú, cuéntale ya sabes, ya sabes dónde vamos. Mi papá, José Alfredo Martínez, saludos desde Cancún, andan allá de vacaciones, saludos, padre, a mi mamá igual, Blanca Cifuentes, saludos a Madre, muchas gracias, Blanquilla, César, tenía que venir al programa, por eso no fui a Cancún yo, pero próximamente vamos a transmitir desde allá, próximamente. Con lo que de las fotos, ¿vamos? Ya, ya llevo, más o menos. ¿Qué más, ¿Qué más ¿Sigue por ahí? Déjame yo, tengo que mandar saludos a alguien que nos ve muy seguido, me dijeron que es súper fan, Juan Manuel Escobar, un abrazo también, a Yadir Hernández Soto, que siempre nos también nos está viendo, a Luis Pardo ya lo traía, a Connie Chaires, a Sofía, a Michelle y a Javier Brones, a todos ellos, un abrazo y muchas gracias por su... Aja. A ah, otra vez, <risa> con audio. Wow. Saludos para Heriberto Vidales también, este, sigue la transmisión aquí seguido con nosotros. Saludos. saludos. A mi compadre Beto ahí de la Ferro también, un gran saludo. A tu chavos, cuñado, más, que nos quedamos pendientes a tu cuñado. Dice, oye, dice, mi hermana anda en Cancún, mi no se quedó solo ahí. Oye. Eh. Dice Andrés Escalante, se le cansó la garganta al hincha, Den, denle agua porque siguen sus tigres. No, se me cansó la garganta porque estos... estos ya, porque ya le trae tos, aquí. trae Entonces, tos y si no quiere No sé toser. qué va a pasar el día de mañana, Entonces, si el día de mañana no vengo al programa, pues ahí, oren por mí. Cállate y bésame. <risa> bueno, sigamos. La presentación de... Ay, no, dilo tú, porque ese hombre, neta... Ay, el, está... día, el día de ayer fue la presentación de los, de los dos refuerzos rayados, Luis Romo y Rodolfo Pizarro, que estuvieron ayer en conferencia de prensa alrededor de las 5 de la tarde... Y Duilio Davino estuvo también comentando que la fecha de registros de Monterrey va a ser para el, el, día, el día último, todavía, el, el, el día 30 de, de enero, todavía puede haber alguna contratación. Oye, Tibio Davino presentó a Pizarro, yo pensé que era Cepillín. <risa> Oye, por ahí también se habla de que Luis Romo, pues, fue muy tajante, ¿no? En la cuestión de. de... De su pasado con el Cruz Azul, de que pues sí estaba muy encariñado con el club, pero pues que viene aquí a hacer una nueva historia, ¿no? Fíjate, Lobo lo platicamos en el, el programa pasado cuando salió el tema de quién había ganado más con el traspaso de. El ¿eh? No que de ¿eh? De, de, de Luis Romo <risa> y de Charles Rodríguez. Luis Romo, al momento de que lo, de que lo están colocando como un, como un interior por derecha, es la posición prácticamente natural de él. Y Charly Rodríguez está dando resultados con Cruz Azul porque lo están poniendo de enganche, lo están poniendo de 10, de atrásito de los delanteros. Cuando aquí en Monterrey era un, era un jugador que, que tenía mucho sacrificio, jugaba de interior por derecha y prácticamente, si no te cabe el zapato, aunque engarruñes el, el dedo, no te va a caber. Uh, pues eso, eso no pensaba ni Icienta, como quiera le, le... Pues como quiera ahí el le zapato. batalló para... Pa, pa, pa. Deberíamos tener un, un, un recuento de frases célebres, ah, esa está muy buena. que qué? ¿Cómo estuvo el zapato? Ante si el engarroño. zapato no te cabe, aunque engarroñes el dedo. Hay que, hay, que, hay que notarla, esa es... Filosofía. Cara. Ese es Acordé mucho de Eugenio Reves. un saludo. Oye, no, pero ahorita que hablan de Carlitos y de Romo, yo vi el partido del Cruz Azul este pasado, Charly prácticamente está jugando de delantero. Porque o sea, es, no está en delanteros. Es otra posición. Exactamente. Por eso de... tiene un, un más cercanía a la portería. Porque acá en Rayos jugaba más tirado hacia, se puede decir, interior o a veces de enganche. Pero nunca es, dejó dos años de, de funcionar Carlitos. Pero fíjate, Mario, cómo era una necedad del entrenador. Porque Charly Rodríguez te, te lo demostraba jugando en, en, en, en, en la selección en México. Sí, sí, sí. Y, y en México jugaba adelantado. Jugaba sin presión, sin sacrificio. Y llegaba a Monterrey, que era lo que hacía Javier Aguirre, interior por derecha. Lo, lo que más llama la atención es que Charlie haciendo goles en Cruz Azul y arrayado, lo que más le falta ahorita son goles. ¿Qué onda? No, o sea, no sé, ¿justificas, justificas no. eso de que, de que Charlie no está porque me, me acabas de decir, no, pues que Charlie ya, ya, no, ya no funcionaba aquí sí. o, o, o, lo, o lo acabas de dar a entender? Pero, pues honestamente, yo más que no funcionaba, yo creo que no estaba siendo utilizado en la posición en sí, la que se hace este No desconoce el ataque, Carlitos. De hecho, en, en torneos anteriores recuerdo un gol que le anulan contra el Santos, donde él inicia la jugada en un contragolpe y al último lo dan por fuera del lugar, algo así. Pero, que, eh, o sea, no desconoce. Es padre que llegue y haga eso, pero no podemos evaluar un jugador. En las primeras. Ah, no, como... para nada. Pero eso voy. El detalle es de que cuando entra Chaquito y entra Angulo, a él lo retrasan y ahí se pierde, y lo sacan al minuto 65. Sí, sí, pues. O sea, dejó de hacer o demostró lo que demostró. O sea, que, te lo que se o fuera sea, porque checaste no, el otro no se, que salió. No se vayan, no, no vayan no, muy lo que pasa Concento es que yo, so, jugó, yo soy de los que por qué le están llorando. O sea, ya sí, se fue, déjalo. Sí, sí, si en, crece, qué bueno. en dónde jugó Charlie en el Mundial de Clubes con Monterrey? Jugó adelantado, adelantado jugó también. en la posición de Pizarro, de atrás del delantero como, como, como, como enganche. Pero, siendo sinceros, este, aún jugando aquí de enganche en ciertos partidos también, él ya se le veía tirado a la maca, bueno, se veía distraído Pero en es el cosas. sistema que hemos dicho, el sistema que, que está manejando Aguirre no le beneficiaba, qué bueno, pero también uh -huh. digo, hay que ver lo que o sea, qué bueno que, que no te gol y qué bueno que le vaya muy bien, pero todavía falta ver... 14 partidos más, que a lo mejor lo adaptan a otra posición, ahora sí no vas a jugar donde te puse, donde estás goleador, entonces vamos a darle tiempo al tiempo también, porque a lo que yo he visto, digo, aunque con los dos goles que tiene Charlie para mí, Rayado salió ganando. Ah, claro. O sea, yo veo a Romo y es... Ay, pues, ves el partido que se viente a Romo el viernes. No digo, contra es un Kax. monstruo. La asistencia, cómo recupera. O sea, y calladito. Eh, calladito Pero padre. también es muy temprano para, para, para evaluar eso. Para yo eso. Pero que, yo bueno. creo que Pero, los dos salieron ganando, ¿no? Sí. Tanto eh, Cruz Azul necesitaba de un jugador como. Un cambio, como Charlie Charlie un cambio. Y, y Rayados de un jugador como Romo. ¿no? Cuando ves tú el partido de Monterrey, el planteamiento táctico, Luis Romo acomoda el medio campo porque él, él, no, él no, no necesitaba hablarle a, a, a sus compañeros para que, para que ellos hicieran los movimientos solo se acomodaban Luis Romo vino, vino por lo menos en este partido porque estamos analizándolo y, y, y comentando por un partido porque recordemos que el partido contra Querétaro no está por tema de COVID pero con este partido por lo menos te da un parámetro en qué es lo que te puede dar y hasta, y hasta dónde pudiera Monterrey llegar que vamos a ver cuánto tiempo pasa en que, en que, en que Luis Romo se asente bien en, en el plantel, okay. porque es un líder nato, que era okay. algo que necesitaba Monterrey sí. en medio campo. Bueno. Me parece excelente, vamos a pasar a otro Vamos a, vamos para, 836 vamos con de Tigres ya, porque ya hablamos mucho de sí, Real No, pues aparte tenemos que darle en la torre muchas cosas no, Y Tigres también ya presentó ahí refuerzos Que no sé ustedes pero como yo, yo lo quiero que... presentar, pero me encantaría Que mi compañero Rodro dijera el nombre del jugador Aquí está <risa> Aquí está aquí, está. aquí está. Lich, bajo, bajo eh, Llega Tigres, un jugador chileno Lichinovsky que jugó anteriormente con Cruz Azul ¡Ay, qué bomba! Ese, ese fue mi referente, Cruz Azul y cuál otro? Dijiste? Necaxa. Y Necaxa para mí ya ya ahí va. En México. Sí. Ahí les va. Ahí les va. Ahí les va lo que voy a decir de esto, porque yo dicen que siempre soy tan de Tigres, pero ahí va. No necesitábamos a Lisinski. No necesitamos gastar lo que se gastó. Era lo que Mi, hice ahí muy importante. Sí, no, a mí yo lo leí y me, y me y me tranquilizó mucho cuando lo leí todo lo que decía el perfil. Bueno, para mí es contratar por contratar, porque tienes material en el equipo para cubrir ese, ese puesto, e incluso ir por uno que no, que no sea él, que son dos millones y medio y que te va a costar dos millones trescientos mil por, por mes. Y ahorita cuando te, cuando te diga cuánto, cuánto va a ganar, bueno, ahorita te, te va a dar el patatús Por eso te digo, ¿qué caso tiene? O sea, ahora vamos a traer jugadores por, por traer, ya me estoy acordando de la época de terror de Santiago Martínez, donde traíamos jugadores a, a, a lo loco, por no decir a, a lo güey, porque no quiero decir la palabra. Entonces, ¿Quién era el técnico en esa época? ¿Quién era el técnico en esa época? ¿Tu compadre Daniel Guzmán? No, Daniel Guzmán, que le mando un saludo, me tiene bloqueado en redes porque para mí, y lo sigo diciendo, para mí Daniel Guzmán es un mercenario del fútbol. Es un mercenario y lo sigo sosteniendo y por eso me tiene bloqueado porque no le gusta escuchar eso. Pero, ¿para qué traes a Lichnowsky? ¿Qué me resuelve viendo su, su historial? Oye, en, en 17 partidos pulsaron 5 veces, que es lo que no queremos. ¿Tiene Para, la que forma te de ver, Para que te dislumbres del refuerzo bomba que trajeron Tigres, ah, vale. aquí tenemos un pequeño video. Adelanta ah, producción. Quiero ver el petardo. Ve nada más la clase. A ver. Ahí, ahí vale, bueno. un equipo árabe. Ajá. Hace el toque. Mira nada más el pase Ajá. que le da el delantero. <risa> Ay, Dios mío. Ay, mira, mira nomás el, el bombazo que, que, que, que se aventó Tigres. Hombre. Era nomás. Yo pensé que era un pase de verdad. Y mira, ve al delantero bien bien ver, ahí, ahí bien viene, posicionado. Déjame, mira, se, mira, ahí se la pone, mira. Se la pongo al pecho, que se va a eso. Échale de pechito, para que Ahí te va. Ayer el, Excelente ahí te va con el pecho. Ahí te va hincha. para que para que me sigas porque vas a, vas a saber que sí. Tiene un problema, Miguel Herrera, muy, muy difícil, que no, que no va a poder con él, es, durante 11 años tuvimos a Tuca, y Tuca nos adiestró como afición, porque 11 años aprendes muchas cosas con un técnico, y entre esas cosas aprendimos a ver qué jugador puede servir o no puede servir. De algo dejó Tuca, aunque mucha gente fue anti-Tuca, pero tenemos una escuela de ver jugadores, saber más o menos qué te sirve y qué no sirve. Y la verdad es que Miguel Herrera trajiste un jugador que no le entendemos que para qué lo trajiste la, la, la afición no está contenta no es una bomba, es una y dos, los abucheos que tuvo el jugador ¿no? Córdoba Córdoba en el partido ¿por porque, espérame ahí voy, porque vale. es una alineación a producto de gallina la que está haciendo Miguel Herrera con Córdoba, porque lo puso y lo vimos en casi mínimo tres posiciones lo puso a, a Córdoba en la cancha y no me digan que el pase de gol que resolvió nuestro querido eh, Titán Salcedo este fue un pasezón que le puso Córdoba cuando que, realmente fue un mal que, que ya es titancito por el, por el autogol ahí sí, se acabó sí, el titán. Ese, no, no, no, no, Titán dio lo que tenía que dar no me gustó la idea cómo se fue él, pero y los, de, los, los dejó bien puesto sí fue un gol de mucho de, de mucho peso Aquí hay una situación bastante, o sea, bastante, peculiar y hay que acentuar porque desde que se hablaba de que iba a venir este, este refuerzo o este jugador del de, de Santos, se me va el nombre. Ah, Doria, Doria, Doria, Doria. Doria. Sí, la gente estaba contenta y ahorita yo, yo, creo, yo creo que sé por qué. Yo creo que Matías Doria cabe fácilmente en cualquier equipo porque por ya la lo calidad vimos, que tiene. Ya lo vimos. Por la calidad que tiene. Ah, se habla de Nino, de este otro jugador brasileño y también dicen, miren, ya llegó el refuerzo bomba y por, por eso de, hasta cierto punto me, me molesta cierto sector de la afición regiomontana, no, no nada bien. más de tigres, no nada más de rayados, cierto sector de, de la afición de regiomontana, porque a todo le aplauden, cualquier refuerzo que venga les venden humo y le aplauden. Ahorita se habla de que viene la tercera o cuarta opción que tenían y ahora sí, no lo necesitamos, con todo respeto. Pero no, no no lo necesitábamos ni, ni siquiera desde que se hablaba de Matthews Doria, ¿me entiendes? Ay. O sea, desde ahí no necesitabas un defensa. Tienes defensas de calidad que hay que trabajar con ellos porque a lo mejor no son... Este refuerzos bombas, pero si tú trabajas que si tú trabajas con ellos te van a hacer muy buen trabajo. tienes a Hugo Ayala que ha sido multicampeón no me digas que no lo puedes utilizar. Entonces ya o sea ya hablando de la, de la juventud que se planea eh, eh, eh, sí, renovar sí, sí. en el equipo no porque sí pues eh, Hugo Ayala fácilmente podría estar jugando en, en, en Chivas no Uf, Un equipo como Chivas pero esta situación de, de encartarse también le va a pe terminar perjudicando al piojo porque recordemos que Piojo cuando mejor dirige es cuando tiene a, a, a jugadores jóvenes este, o cuando lidia con jugadores sí. jóvenes el Piojo no está para lidiar con estrellas, es correcto la, las mejores épocas de, del Piojo con el América tuvo que eh, lidiar con jugadores jóvenes ¿Recuerdan el, el programa pasado y hice un comentario eh, aquí en la mesa y, des, y, y, y, y comentaba ¿Recuerdan al momento de, de las contrataciones Hace eh, ah, me fue. Ok, siguiente tema Bueno No, eh, Duener hace un comentario Bastante, bastante puntual Ah, que el, que el tenía que llevar Y a dice, todas, todas las, todos los jugadores Que vienen a Tigres Tienen que ir con la firma del, del Entrenador porque no queremos Que los jugadores se devalúen, que estén sentados sí. y, y un síntoma Importante lo vimos el partido del sábado Que Sebastián Córdoba A pesar de que no fue el, eh, no, no te dio buenos resultados no, no tuvo un buen partido el piojo lo mantuvo lo más que pudo lo cambió de posición para ver si, si encajaba en el sistema sí. ya vio que de plano el Chavo estaba perdido lo sacan, lo exhiben exhibe. Y, viene, y viene la, la, la, la los abucheos de la gente, y luego ves la contratación de de yo te ayudo, yo, yo tú no no los labios de Lichnowski. Lichnowski viene, viene esta contratación que, que, que es un jugador que era la quinta o sexta opción del equipo de Tigres se les cayó el, el, el Belga, se les cayó Nino se les cayó otras dos opciones traen a este jugador que es, es un jugador de nivel medio y luego también ves el otro jugador que viene que vendría por Carlos Salcedo que es eh, Sole, Soledano Solo te dijiste Sotelo, Sotelo, Sotelo, Sotelo. Sotelo. Sotelo que es venezolano. El, eh, sol, sol, sol, Sotelo, Sotelo sí. sí. Si van a traer a un Nino, que traigan a, a, a Nina Morales, por Dios. Ahora, <risa> diste de baja a Leo Fernández porque no te gustaba, porque no encajaba en tu sistema, traes a un jugador como lo es a Sebastián Córdoba, que es un perfil, un corte similar, y luego vas a traer a este, al, al, al venezolano que juega igual, entonces, ¿dónde está la coherencia? no la bebe, bebe, bebe. Lo voy a defender, aclarando. Pero te voy a explicar. Tú dices que se va Leo. ¿Por qué se fue Leo? No, no, tangibles, ¿Por qué se fue Leo? Porque no entro, Porque es, no quería, es. no, está, no, no entraba en el gusto No, del olvídate de eso, papi. Ríe. ¿Por qué? Te costó 600 mil dólares. Lo estás vendiendo en 8 millones. Le estás sacando el... ¿Cuánto te costó Córdoba? Por eso. a lo ¿Córdoba que... te costó 8 millones Pero, de dólares? En, ¿Cómo decían en, en, en, en el... Está la lavada de dinero ellos. Pero por eso se fue Leo. No, no, no batallen mucho. Porque ellos querían esos 8 millones para andar jugando con ellos. O para, sea, con, para contratar a un jugador ah, igual o menor. Pero, don, Ahora. No voy, a toma, voy a tomar un. No estoy de acuerdo, oye, no estoy defendiendo. Estoy más diciendo sí, lo que yo. Voy, voy, a, voy a tomar un comentario que dijo hincha hace un par de ah, programas. Liste, bueno, bebé. Sí, sí, te pongo atención. Bebé. <risas> Comentaste. Un refuerzo es alguien que viene a sumar. Es correcto. Si tú, ha, si tú haces un intercambio de jugador por jugador de una, de una calidad igual o menor, no te estás reforzando. No estamos ¿Sí? hablando de Pizarro, ¿va? ¿eh? Pizarro viene a sumar. No, <risa> no, no, dale, dale, estamos contigo. Lichovny... Ah, este, güey. no No te viene no a sumar. Dicho. ¿Por qué? Porque, Dicho. Tiene, porque tienes a Hugo Ayala, tienes a Sánchez Porata. Pero lo va a meter porque lo trata Lo va a lo sí, va sí, meter sí. a Producto de Gallina. Uf. Sebastián Córdoba no lo necesitabas. No. Con la llegada de Angulo, liberas, liberas a Quino. Y Aquino perfectamente te puede jugar en medio campo. Si no te gusta Quiñones, ahí está perfectamente Aquino y es un jugador que tiene profundidad y te, te llega a línea de fondo y te manda el centro. Y tiene cuatro pulmones y ahí está Porque el problema que, que tiene que lidiar con, cierta, con ciertas, eh, ahora sí que, que jerarquías y ese es el problema que va a tener el piojo. ¿Por qué? Porque como dices, ahí está, ahí está eh, Aquino que pudiste adelantarle un poquito y, y, y dejar a, ahí ángulo a y, y, y fácilmente pudo haber jugado el chaca. Pero eh, el, el, el carácter de Quiñones, pues yo pienso yo que es con lo que también tiene que lidiar el Piojo, ¿no? Que, que no lo puede sentar, no lo quiere sentar y quiere respetar esas jerarquías, y, pero a la vez quiere también poner a, a, a Córdoba, que Córdoba, sabemos que esa no es su posición o la mejor posición que él desempeña. ¿Y por, ¿por qué? ¿Y por qué vas a sentar a, a, a Luisao? si hace menos de un año le acabas de aumentar el sueldo no no no Digo, te digo en el sentido de que si tú un... quieres eh, eh, eh, poner el cuadro el, tu mejor cuadro ya no estamos hablando de que si le renovaste contrato o si es el mejor, o sea tu mejor cuadro si tu mejor cuadro si tú crees que está mejor aquí no aquí no tiene que estar ahí en la posición que está jugando pero este no nivel. sabemos ni qué va a jugar me estoy diciendo la temporada Miguel Herrera que iba a jugar línea de cuatro ya estamos analizando la línea de cinco esa es, esa es sí. otra situación que, que la temporada pasada también inició con línea de cuatro, que esa es su, su, su intención de jugar con línea de cuatro, pero al, verse que, al ver que se le complicaba, a, a, a partir del juego contra Toluca, cambió a línea de cinco, se empezaron a dar los resultados y se quedó con esa. Se quedó con esa alineación, con esa línea de cinco que le dio resultados y ahora vuelve a empezar con línea de cuatro. Me imagino que la intención es jugar así, sí, sí. pero no se puede. La mejor, ¿El o mejor sea, está la plantilla de Kibre corta es... No, no, no. Eh, digamos que, que, que el plantel... Ahorita el, el, el mejor parado del plantel por lo que tienes es jugar con línea 5 Entonces no sabes Entonces, realmente sí. a lo que estás jugando pues o tu idea porque es muy cambiante. Estás, estás tratando de meter una línea de 4 cuando el Piojo Herrera está acostumbrado en que todos los equipos Atlante, Monterrey, América siempre era la línea de cinco. Y ahora con Tigres, a producto de gallina, quieres poner la línea de cuatro y empiezas, y empiezas a, ex, a, a exponer a los jugadores a porque, no, porque no te están dando los resultados y vienen los abucheos. Pero dime una cosa, dime una cosa. O, o, ustedes como aficionados, ¿no vieron es, es, esa, ese parado del equipo y no dijeron, ay, hey? O sea... Es lo que tiene que ofensivo. Yo, o sea, yo lo qué, vi, cuando ah, era la ah, línea ah, de cinco. Es lo que yo te No con no, no, la es línea de este sí, yo contra no, la, la juego juego yo no. vi la alineación y dije, ah, caray, se ve. O sea, pinta bien, oh, Tigres. Eh, exacto. Pero empiezas el transcurso del partido y ves a Córdoba de un lado y luego lo ves de otra posición y luego lo ves de otro y dices tú. Es gente de confianza del, del piojo, ok, sí, pero yo la verdad a, a Córdoba lo vi. Vaya, no lo vi. Lo ves medianón. Me, o sea, no. sí, Andes, sí, o sea, a lo, lo que estamos acostumbrados dicho, a ver de eh, Tigres. Ándale, lo ves medianón en la, en la plantilla y dices, y que a, um, lo mejor, a lo mejor aquí no, como dice Rodero, a lo mejor aquí no te puede aportar más en esa posición y a fuerza quieres tener ahí sí. a Córdoba. Y no quiero opinar del otro delantero, del otro jugador, porque no lo sé pronunciar, pero esperemos que, claro. esperemos que, les, dé, que les dé resultados. ¿eh? No, este lecho, yo no espero, o sea, y te digo, eh, como aficionado Tigre, Tigres, yo no espero que Lishnowsky me, me lo alinee o sea, llegando, no es, y no es solución. Pero lo que estamos diciendo ahorita es. Hay que justificar la llegada, mételo. Y nos van, y nos van a, a dar un baile porque el pelado ya lo viste ahorita y no es de ahorita, yo lo vi, yo lo vi en Cruz Azul. Es un tronco, es un tronco. O sea, no es. Hay dos, hay dos estadísticas hay, interesantes. Venga. Primero, en, en Arabia, en, en los últimos dos torneos, en los últimos dos años de Arabia, tiene en promedio cuatro penales marcados por temporada y tiene seis expulsiones marcadas por temporada. <risa> Bueno, eh, que, tengo entendido que aquí, aquí en, en, cuando jugó aquí en México, no tuvo... No tuvo, no tuvo, chance, salió peleado, no tuvo chance, no los no, no, no alcanzaba Salió, salió, salió peleado de Cruz no, Azul. No hay, eh. no hay antecedente a en el un, mexicano un de que, que lo hayan expulsado. Tuvo un pues dímelo dentro de tu estadística. Tuvo un conflicto con, con Cruz Azul, sale peleado por, por, por, por diferencias internas ah, con, con el con plantel uh -huh. y, y empezó a fraccionar el, el, el, el, al equipo. O sea, es un grillote. Es grillo. Ok. Okay. Señores, vamos con. Oye, vamos pero con, ¿qué dicen las redes? Ahí vamos a dar saluditos o algo. ¿Qué Venga, dice ahí? Dónde nos quedamos pendientes. Se ve que hay movimiento ahí en las redes. Dice Andrés: Nomás dijeron tigres y se fueron como 10 de slide. Mira, con que tú sigas aquí, papacito, con eso te vamos. Dice Cento González: ¿Cómo se llama el rayado? Está bien chulo. ¿Cuál de los dos? Ah. Ahora sí que soy yo. Yo, yo, yo, no, yo no ando de rayado ahora. Se llama Mario Martínez, pero para ti puede ser Yoyo. -yo. Pecho yo, frío, yo-yo. Lobo, ¿no? Es lo lobo. Como lobo, es me lo conocen como lobo. Don Trueques. Don Trueques. <risa> dice Celso Arperales, Dice, hola a todos. Hola Celso. Juan Pablo Mireles dice, en resumen, al piojo le va a quedar grande sí. el equipo. Si no hace algo. Sí le va a quedar grande. Alexis Sánchez dice, Mario, ¿por qué ya no me compras café? Ah. Oh. Está incapacitado, compadre. Ya mañana regreso a trabajar si Dios quiere. ¿Y te, ah, lo, bueno. ¿Y te lo trae desde Italia, Alexis Sánchez? Este, ah, sí, lo? de corte, <ríe> fútbol. ¿No es tu cuñado? Por... No, no, es Alexis Vázquez, mi cuñado. Entonces tu cuñado está sufriendo porque no está okay. la hermana. Sí, mi es padre? correcto. Se pichón, Claudio. <ríe> <ríe> ¿Qué opinan? ¿Se reforzaron los tigres? No, tires? ya te dijimos, Picone. abrazo se me Es Es Chiva. Nos, ah, lo, lo sentimos mucho porque eres Chiva. Oye, pero, oye que, qué gol, qué guay ah, se comió Gudiño este partido. Ah, wey, no. Es, la, chiva, es, es, la verdad es que Gudiño tiene cuatro manos en vez de dos pies allá, <risa> José Alfredo Martínez, sal, saludos al pecho frío, la pura, no sé qué. <risa> <risa> la pura sabrasura. <risa> un, <risa> un saludo para la banda de allá. <risa> Andrés Escalante dice, no pueden sentenciar a Córdoba por dos... Medios no, no Yo estoy pero completamente no, no, no, Nada que, nada que ver es. sino Pero estamos eh, Criticando el funcionamiento De esos dos juegos Yo, yo criticaría el, el Piojo el... Eh, Más que a Córdoba a tienes, Ahí tienes razón Porque lo está exhibiendo Venga. Heriberto Vidales Dice Compadrito Molestándote otra vez Mándale un saludo A mi nieto El hijo de Aarón Que tiene COVID Un saludo para el nieto De mi compadre Eri este, Esperemos que se recupere pronto Y un saludo también para Aarón Y para su hija Y me Vidales también Que están aquí Al pendiente mm. de la transmisión Muchas gracias por, por el apoyo verdad Y esperemos que todo Esté mm. bien Que se recupere pronto Miguel Barco Primo, ¿se hace se hace o nos vendieron un humo con el estadio? Vamos para allá porque lo que tenemos del estadio ya tenemos que agarrarlo Si no, se nos va a acabar el programa Y fue lo último, lo último, lo último, lo último Vamos a darle la torre al estadio una vez, ¿no? Que traemos ganas Ay, Te vi pasar saliva, polémica Hombre, el nuevo sombra, estadio eh. <risa> Hombre, quiero, Ojalá nos estés viendo, Samuel Te queremos mucho bueno, el, el, el tema del estadio se fue presentado la semana pasada. Muy bonita la presentación, el video, todo, todo el show, todo... Todo el... Des, Como le gusta el des, gobernador. El que hicieron, el, el gobernador ahí andaba sí. muy contento. Incluso spoileó la, la, la noticia en redes sociales sí. antes de que... Y agarrando niños era? de donde sea. <risa> Pero, que se siente ser papá? Supuestamente el estadio va a ser inaugurado en 2025. Va sí. a tener una capacidad para 65 mil aficionados. Sí, va sigue, a sigue, tener sigue. aulas para que, los, para que los estudiantes de sí, la uni... Eh, puedan tener clases, Vamos. va a tener hoteles, va a tener. Técnicamente es un pedazo de Gryffindor. Va, oye, va, va, va, van a poner un Walmart allá adentro y no, yeah. quieren hacer. cosas Vas a ver el partido al lado de tu jacuzzi. No, no, no, es una chulada. Vas a llegar en escobas voladoras. No, no, no. Te, te, te. Hace cuenta que el, el estadio que tú vi, que lo vi, lo vimos, ese estadio en, en, es en más, la película Los Avengers. Ah. no fíjate la preparación que agarraron el diseño del, del estadio que estaba puesto en medio del río, sí, lo, quitaron. lo quitaron y lo pusieron acá, es exactamente el mismo diseño, ni siquiera se, se aventaron otro, pero, no hubo maqueta, no hubo Pero nave. ¿Qué creen? ¿Qué creen? No caímos en el Jarlito, esta afición ya, ya estamos bien curtidos, no caímos y ahorita no voy a decir quién porque ustedes ya lo saben en las redes, infinidad, infinidad de gente que, que le gusta platicar de fútbol, Ahora resulta... ¡Ah! Nos vieron la cara y parece que no va a haber nada. Fíjate. Parece que no. Parece que no. El, no hay nada. El tema está bastante escabroso, como lo comentamos al principio del programa. Porque El, el dueño de la empresa que está promoviendo este, la, la construcción del estadio se llama Juego de Pelota, se llama Oscar, o, Omar, o, Oscar Esparza, se llama Pate, y es, un, es una persona que... En, en, más bien que fundó su empresa en 2018 ah, no. que es la de, la de juego de pelotas esa esparza se llama el cuate. fundó en 2018 la empresa y ya ha, ha propuesto varios estadios a nivel mundial, uno en Italia en, aquí en México eh, estuvo a cargo de, de la presentación del estadio de, de, de Venados de Mérida eh, estuvo en Michoacán Y también en Mazatlán Son cuatro proyectos que ha, pro, que ha propuesto Para que se hagan estadios Y aquí estamos viendo El promotor del Estadio Sostenible Tiene un proyecto fantasma En Verona, Italia Que lo están buscando prácticamente Porque se clavó lana Le dieron lana para que empezara a arrancar el proyecto No ha empezado Y eso ya tiene dos años ¿Les habla bien bonito lo dio a todo el mundo? Sí y, Pero hay un detalle que lo voy a dejar que lo diga Rodro pero, pero, pero si mándame la pantalla mándame ese pantallazo que está muy bueno Rodro, dinos ese documento que nosotros entendemos como una sociedad común que lo, lo estoy viendo, digo mira, ya se firmó el compromiso sí. ya está la firma de todos ahí porque ese es un compromiso mira, ya hay una palabra clave si se fijan la palabra dice memorándum de entendimiento Ajá. qué quiere decir esto que el memorándum de entendimiento es un, es un documento que solamente te, te da, como si hubieras pasado lista, como si hubieras nada más estado en un evento y, y estás enterado de la situación, pero aquí viene la parte interesante. El memorándum de entendimiento es un documento que describe un acuerdo bilateral, mismo expresa una convergencia de deseo. Las partes no desean emprender un compromiso legal o en situaciones en las cuales las partes no pueden crear un acuerdo legalmente obligatorio. Este documento es simplemente para, para demostrar que estuvieron en el evento. Sí. no amarra, no, sí. no, no, no amarra nada, no compromete a nada. Y, y, y la gente cuando vieron el documento firmado se emocionaron porque es que ya lo firmaron, ya es un hecho Vamos a decir que prácticamente es una bitácora ¿Es una bitácora? Sí, o sea, ahorita llegamos todos al canal, le firmamos hoy aquí estuvo chu estuvo Mario, estuvo Rodro, estuvo Inche, Diego Y ya firmamos y ya, ah, muy bien, bye O sea, ya, fíjense, tenemos un proyecto juntos, ¿no? Es que firmamos la bitácora ¿No? A ver, Mario No, y qué bueno, mira, ahorita que, que estoy escuchando a Rodro y a ustedes como tigres, como aficionados tigres qué bueno que están dando esta nota porque le estuvieron vendiendo como un hecho, ¿eh? sí. como algo de que ya se hizo, que va a ser el estadio más bonito de México, que el más grande de, que el de Rayados, que el de Santos, que el de Chile. Bueno, no, estamos prácticamente Pero, en Europa. Ustedes ya no como estamos... afición, sí. qué bueno que están abriendo los ojos de, de ciertos aficionados que a lo mejor ya estaban creyendo en ese proyecto y qué bueno que se está diciendo aquí en Ciber TV, porque en otro, en, desde La Barra, porque en otros programas estaban como muy bueno. platillo, este, dándolo por un hecho. Ahí que no va. Así. Yo se los dije y se los dije desde que salió. No es necesario otro estadio ahorita en Mon en, en, en Nuevo León no es necesario otro estadio. Lo que pasa, y esto no tiene connotación política porque a mí la política me vale gorro, pero es que mi querido Samuel quiere dejar algo en la historia y está aferrado a, un es a, a, a, a, a poner el estadio de Tigres. Pero les voy a ser sinceros, yo prefiero que remodelen el UNI. Yo prefiero que no sea un estadio porque... Luego van a venir las cosas sorpresas, como le pasó a Rayados. Correcto. Que las aficiones, muy noble, y lo digo en verdad, no, no estoy siendo sarcástico, este, la afición noble iba y compraba el boleto, y luego de, el boleto costaba 3,800, ya le costaba 6,000, pero todos armaron de valor porque son muy aficionados. Y prácticamente, oye, son cuatro boletos, cuatro abonos, 24,000 pesos, pero el próximo año ya te estaba pegando todo lo que era la entrada de dinero en tu casa, porque vino la devaluación evaluación constantemente cada que llega un presidente, y entonces nos va a pasar lo mismo nos va a pasar. ¿para qué queremos un nuevo estadio? ¿para qué? si lo que se vive en el estadio universitario es toda una experiencia es más, la puedes tener como una experiencia desde que llegas desde que sales por el túnel, ves el pasto cómo se comporta la afición pero esto es un capricho de cierto grupo político, como, que esté, como quieran llamarle para, tener un, para dejar algo que realmente ahorita nomás nos están lavando, el, nos quieren lavar el coco, pero insisto, ¿alguien está casado con la idea, la afición, grupos de un nuevo estadio? No no, no, no, no. Honestamente, y hablando de fútbol, dejando la cuestión política, ¿para qué quieres un nuevo estadio si no? El sábado pasado el, el estadio estuvo como al 30%, 40% de su capacidad para qué quieres un estadio primer mundo si ni siquiera lo vas a llenar ahí está el de enfrente también les está pasando lo mismo, ¿Eh? se va a llenar de gente con poder, que de gente que más que le gusta el fútbol, van a ir a tomarse la foto y terminan el partido abuchando ahí está. O sea, este partido, ¿qué ¿no? capacidad tiene el BBVA? ¿58 55. 55. 55. El 51? 55, bueno, no se llena constantemente es el que tiene mejor promedio de entrada ok, fíjate que estoy hablando como como aficionado, nada más, pero para qué quiero que me hagan un nuevo estadio, y aparte que ahorita no son tiempos, Os, y, pol, y, y, y, y lo que decía mucha gente, tal vez, pero es iniciativa privada, señores, no lo está metiendo gobierno, pero decían, oye, lo que métele ahorita la salud, ¿estamos fritos o no, señor? Es correcto. Usted que, usted que está en el rumbo. Para, para que la gente tenga un poquito de conciencia de esta situación, y ya ahorita ya, ya están en contexto lo que está ocurriendo con el tema de, de esta empresa, el tema del estadio. Si este cuate, esta empresa, ya prometió cuatro estadios, y estamos hablando que supuestamente este año, 2022, se debería estar inaugurando el estadio de yucatán El próximo año se debería estar inaugurando el estadio de, de, en Italia, en Verona. No hay nada, ni una piedra. ¿Cómo te, cómo, te, cómo te podrías ilusionar que, que este proyecto con Tigre sí se haga cuando ya te están demostrando, cuando ya te están comprobando que otros cuatro proyectos no se hicieron. A ver, y no vayamos tan lejos desde el principio, porque se dijo que la primera piedra de este estadio se había puesto un sábado, un sábado que no fue nadie, o sea, nada más se vieron las, eh, la gente de... A como somos aquí, Pero, sí, bueno, a como somos mm, aquí yo hubieran hecho todo un espectáculo, sí, un programa... Que no se todo, pudo todo. con rayados porque por la seguridad que manejaba Peña Nieto que no fue problema de rayados, fue problema de que Peña Nieto no se quiso exhibir a que la gente lo aguchara. Uh -huh. Por eso, pero estamos diciendo, Tigres fue un sábado, yo recuerdo, hace como, no quiero decir mentiras, tres sábados, dijeron, ya se puso la primera piedra del estadio nuevo. Y, es más, hombre, yo puedo poner aquí un bloque y decir, esta es la nueva piedra del estadio. Pero ¿Tiene, ¿tiene, ¿tiene? ¿tiene? hay credibilidad. No, no hay. No. En entonces, no caigamos no, no en eso y otra. Yo sé es más, Mario ya no... fue a poner la gallina ahí no, al pero, terreno yo, a lo que voy es nosotros podemos decirlo porque nosotros, sin payola sin payola, pero fíjense todo lo que los demás están haciendo ah, siempre, no, entonces no hicieron un estudio correcto, no lo están llevando a cabo correcto, y está, están siendo parte de una mentira para que ilusionar a la gente con un estadio nuevo, yo como tigre, para qué lo quiero, pues es que yo, yo te lo digo. O sea, están ilusionando a la gente y los medios están vendiendo un estadio nuevo porque están jugando con, con, con, la, con, con el sentir de la sí, gente. Obviamente, siempre. tú, como una persona que vende y, y tienes que tener personas que te estén viendo, oye, pues déjame, les vendo el estadio nuevo. Juegas con el niño de la gente. Oh, oh, oh, oh, no es, no eso, es, sino esa, me desvían la atención para otros. Decir, Ay, estadio, estadio, estadio. No, y, y es gente que mueve masas. O sea, que tú los ves en las redes sociales y, no sé, 200 mil, 300 mil gentes... Que lo siguen y, y lo confirman y lo están ahí de que insistiendo, ya está, ya está. Entonces, toda esa gente, la verdad, queda volando, queda desilusionada. Y tocando el tema de para qué quieres un estadio... Siento, lo que le pasó a Rayado, siento yo que se pierde esa identidad que tienes de años. O sea, el, el UNI tiene siendo el, uno de los mejores pero, estadios pe, pero, pero en el caso de ustedes sí era necesario porque el estadio no era de ustedes. Pero, a a lo mejor es, sí. Sí, sí, sí. Pero no respetaste esa, se puede decir, hermandad que tenías en la herradura. Ah. O sea, manda ese estadio, mándalo al nuevo. Era mi idea. Y, y todo lo demás que ves nuevo, véndeselo a la y gente de moda. Sentimentalmente pasas por ahí, ya no ves el estadio y, y dices... No, fíjate, mira, se me puso la piel chinita, mira. Fíjate. No, la verdad... Como aficionado al fútbol, la idea de un estadio nuevo llama la atención. Sí, sí, sí. Claro que llama la atención, porque estás modernizando, te estás evolucionando. No te puedes quedar siempre estancado en el mismo lugar. El problema viene cómo se están dando las cosas con una empresa que no tiene un respaldo, no tiene un currículum, no te ha demostrado con trabajo serio, y aparte se está dando en un tiempo donde diariamente... Estamos en medio de la cuarta ola de la pandemia, la gente se está infectando y, y es dinero que le puedes invertir al, al, al, al sector salud, proteger a la gente y decides vender espejitos, vender humo. De un proyecto que no se va a hacer en el 2025. Ah, si, ustedes, que, o sea, si ustedes ya se estaban visualizando estar en un partido en el Mundial del 2026, olvídenlo. A ver. Y quizás puede llegar el 2028, 2030 eh. y no va no a va ver, estar. Y viendo. te puede caer muy bien, porque caen muy bien las gentes que están en el poder, tanto los eh, tanto eh, Mariana como, como Samuel, pero ellos no son los portadores de FIFA cuando, cuando Samuel dice es que este estadio va, va a competir para el mundial que vamos a tener, estoy seguro o sea, eso ya está estipulado es más, salió John de Luis diciendo pues lo que pase no va a pasar porque esto tiene años, un mundial tiene cinco o seis años atrás de trabajo entonces ya ya, ya ese, ese estadio aunque esté listo no, no va a ser tomado en cuenta entonces te venden, no, este estadio va a ser y, pues sí, pero para hablar sin bases y, y vender espejitos son buenísimos Estamos, estamos viviendo en un, en, en un engaño, nos quieren ver la cara y otra, gástense el dinero en algo ahorita, ahorita, en este tiempo, en algo que valga la pena. Pero Mira, que la, yo, yo, pero yo que la gente. Yo ya estoy curado de espanto. Sí, sí. Una, dos, tres veces ya nos habían dicho, oye, va a haber estadio nuevo, va a haber estadio nuevo, va a haber estadio nuevo. Esto. Yo, yo, no, yo no levanté, yo no saqué la matraca ni Ay, la musela no, no, para decir, ah, vamos a tener estadio nuevo, no. Oye, pues hasta que no, veamos, escuché por ahí, hasta que no veamos la primer, el primer muro, las primeras piedras ahí en el estadio, ya me la creo. Pues además al momento de que chismes. tú ves la presentación, nada más te pusieron un PowerPoint así, sí. hecho al vapor, no hubo, no hubo una maqueta, no hubo una... Y, y, y con no rayados no hubo, hubo maqueta. No, hubo no, maqueta, no, no, hubo presentación, hubo... Uh, lo, lo, lo, los jugadores ahí estuvieron, los, los, los simbólicos hubo, hubo un, un, una idea, se trabajó de una manera más concreta con esto nada más fue una simple presentación que de... puedes, puedes perfectamente copiaron el, el diseño anterior lo pegaron en, el, en un plano de AutoCAD, de, en autocad del uni y ya esa ya eso es su presentación deja tú la maqueta, deja tú la presentación lo que sea, o sea hasta que el estadio se esté construyendo realmente. Ya no te hablo de la presentación. El, yo como aficionado ya no quiero que vengas y me presentes un, un, una, una mega, un mega show, para, sí, un megaproyecto para, para yo conocer el nuevo estadio. Que vamos a no, a mí ya no, me, ya no me vendas nada de eso. Tú dime, va a haber estadio nuevo, comienza a construirlo hasta que veamos que se está construyendo ya. Yeah. Fíjate que, perdón, así le pasó cuando Rayados que se, eh, se especulaba que era en la industrial, que en el famoso pozo, que las, las familias se instalaron en avenidas y todo eso, allá en lo del ferrocarril, no recuerdo dónde, también, hasta que yo no vi... del estadio de béisbol? Eh, sí, enfrente ah, ahí okay. en, el, en el ferrocarril, por ahí, este, todo eso, no hubo un, en Escobedo, allá por Sendero, creo que también, por ahí... Y yo dije, no, yo no me la voy a creer hasta que vea que ya están tumbando todo, hasta que salió el de la pastora. Hasta que, sí, hasta pasas que los por animalitos el, se pusieron aguitados porque pasas ya no por pueden dormir. Lo, lo siento. <ríe> pasas por el terreno de, de la pastora y ves que lo están limpiando y ves que hay maquinaria, como dice hincha. Y dices, tú vaya, está agarrando forma lo que se estaba platicando. Entonces ya ves que empieza la maquinaria, empiezan a hacer las, las columnas, los muros, como dices. Entonces ahí es donde... Donde uno dice, bueno, va bueno, por buen camino. Bueno, te voy a decir, yo cierro, yo cierro lo mío con diciendo, ¿enrayados si era necesario un nuevo estadio? Sí. verdad tristeza y se los digo sí me imagino cuando he pasado el estadio, no veo, no veo el estadio, todo lo que se vivió en el estadio, toda la historia de ese estadio que los van. Bueno, pero el, era, era el Tec era el dueño. Uh -huh, Entonces, sí, sí. Pero en el caso de Tigres, yo no veo una urgencia ahorita, por, por, remodelale oye pero también faltó idea porque entrando en la pandemia cuántos juegos no hubo de fútbol a puerta cerrada ahí podían empezar a remodelar pero nos falta nos falta visión tanto que nos falta yo quiero mandar saludos a la pero gente yo sí si tengo visión. no no ellos los directivos ¿no? tú sí tú sí <risa> Aime Vidal les dice Mario mándame saludos saludos Aime un gran abrazo otra que qué dice a mi prima? <risa> no, es la hija de un compadre no la pegues. <risa> no, no, sí, es broma, ¿eh? es broma. Miguel Marco dice, ¿se hace o nos vendieron humo con el estadio? ¿Te estás hablando de mi esposa también. Humo, humo. Juan Pablo Mireles, lejos de ser una mala noticia, esto eh, de ese documento puede ser la mejor dosis para razonamiento para que hagan una mejor, mejor, una remodelación sí, universitaria. Totalmente oye, de acuerdo. Oye, Chavice Priscila Camacho, pa, ya hay internet y salúdenme. ¿Quién no pagó el internet? ¿Se puede pagar en el Oxxo? Eh, eh? no? es el Me dijo Dani, pingüinito, saludos, hijo. Eh, vamos lo a que pasa que... es que dijo todos saludos. Todos saludos, no pagó al niño. Ya supimos que tu Ando papá no estaban no quería, no quería pagar el internet. Ando Ando de, los de y te voy a decir una cosa, de Dani. Oh, le dieron un bono. Truque. Ahora que estuvo enfermo. Bono de salud. Ay, lo de las fotos, ya dejaba las fotos. Lo de, de lo las fotos le está dejando. ¿Pero qué ganas? ¿Qué más? Saludos pendientes. Mario, y ahora más a, a Sofía, un abrazo, porque ahorita me está mandando mensaje. Síguenos viendo. Muy bien. Siga. <risa> no Oigan, gente, ya, ya se nos está acabando el, el programa. La jornada número 3, no sé si la tenemos en pantalla. bueno nomás, el sábado 22 a las 9 de la noche, Monterrey contra Cruz Azul. Y el domingo a las 12 del día, el Super Pumas con 8 goles a favor. Contra los Tigres. Los Thundercats ahí, se ¿eh? van a dar en la torre. Qué padre. Tigre y... Pumi, siento ¿Eh? que va a ganar Tigres. ¿Por qué domingo? sientes? No. Te voy a decir una cosa. A no mi Deus Guiñán no le gusta jugar en la altura y con el sol. Por eso no juega contra No, todo hoy salió pues. con que tenía broncas en la, en la, en la estomacales. Ah, y le pegó el chorrillo. Pues, sí. Bueno, sí. retiro lo dicho. Se me hace que gana Pumas. <risa> <risa> Oye, este Super Pumas que lo platicamos la vez pasada es un equipo que, que, que lo puedes ver y está muy padre porque no tiene ningún compromiso. Por eso puede jugar así. Y golazos. Y tú sabes, son goles de chavos Porque están, ¿cuántas veces Eso. ves A jugadores intentando tiros Fuera del área? Los consagrados, no, ya na nadie. nadie le pega no. Pero estos canijos Tú los ves, oye, todos fuera del área Y colocados, bonitos, hasta los porteros ayudaron Oye, se está volviendo a esa mística pero, de, de, pero de ay, la pero te da gusto ver ver esa, ese Pero no va a jugar, no jugar Mozo de... contra Tigres. No, hombre, nos quitamos una pataliza. Tampoco, ¿tampoco va a estar dinero. Tampoco, no, dicen que no sí regresa. Eh, apenas acaba de regresar de de COVID y con tres Tremen, días no tremendo goleador, dos la temporada pasada. Comentarios finales. Pues los quiero mucho, qué bueno que regresamos. Dale. Los o sea, quiero ver triunfar. Ver. Dice Alfonso Martínez. Alfonso Martínez, excelente noche. Ese, uh, saludos. Saludos a, a toda la gente que nos, a que todos. nos acompañando Bien. ahorita. Bueno toda, durante toda la transmisión. Vamos a, vamos a invitarlos. Y empieza Rodro. Oiga, nada más rápidamente, hay que recordarles, eh, estamos pendientes con, con ah, el, sí. el Tabernabeu la próxima semana. Si, la, si las cuestiones de salud nos lo permiten, estaremos el próximo miércoles en el tabernabeo. El entre, eh, jueves y viernes ya nos confirman si vamos a estar en vivo y a todo color allá o oh, vamos a tener que por regresar aquí a, a, a, a... No, a, a, a, no es con nosotros, su, es también por la... Bueno, cuando sí fue por ti ahí. y por mí. No, no, no, pero o sea, ahorita el, el lugar te dice, ¿sabes que vamos a estar un tantito? Sí, está, sí, está el, y, creo, y creemos ahí, que es lo mejor porque hay que disfrutar todo lo que es la... la la experiencia de ir al tabernáveo. Nosotros Entonces, esperamos que sí se dé que el próximo miércoles podamos estar en, en, la, en el tabernáveo con los ganadores que les vamos a avisar eh, durante la semana si se hace o no se hace. Mario, arráncate, vámonos. Invitamos a ver en punto de las 10 de la mañana el noticiero matutino y de nuestro corte informativo a las 12 del mediodía. Y mañana jueves de 8 a 9, Nación Viral con el comandante Irán, Sitlali. Carla e invitados, aquí por Ciber TV. Los domingos a las 10.30, travesías mágicas con la tía Sandy Celeste. Los domingos a las 10.30 de la mañana, travesías mágicas con la tía Sandy Celeste. Y también te invitamos a que veas el lunes con Yuli Castillo y El Pollo a partir de las 8 de la noche, donde tendrán grupos en vivo, secciones y muchos regalos. Los sí. martes desde La Barra con Linda y Rafa de 8 a 9 de la noche. Estén atentos próximamente en Twitter. Porque nos vamos a dar un agarrón con nuestro buen amigo Rafa. Ahí ya en, en, en los chats y en WhatsApp. Ahí. Pero un agarrón a besos todos así. Bravo de tiro. Este. Bueno, y que también traen un buen cotorreo porque hay clásico en ese, en ese programa. Ganó Green Bay ganó San Francisco. Mis queridos mis queridos Dallas fueron caminando ¿verdad? no sé de qué hablas, lo bueno es que hay salud lo bueno es que todos estamos sanos que el equipo está completo ignoro a lo, lo que te refería y les recomiendo, dice también no se pierda nuestro cotoró financiero con Bomber y con Dagago todos los martes y viernes deben estar muy, muy al pendiente porque Cyber TV siempre está dando sorpresas y voy a, y voy a retomar de nuevo eh, no se pierdan al Pollo y a Yuli que ay, una belleza Yuli la verdad Qué bueno que está Yuli, la verdad. Qué bueno. Este, eso es... Ah, caray, ahí trasfondo otro, ahí. O sea, no, sí, es otro, es otra cosa. Y el pollo no es feo. Ah, <risa> caray, ah caray, Ah, caray. Ah, caray. Pero sí, pero con eso que le encanta que estamos en Monterrey, cuna del cerro de la silla, el cabrito y las tostadas de la Siberia, no, hombre. Oye, nada más, antes de terminar el programa, ¿no hubo fotos la semana pasada? ¿Va a haber fotos este, este programa o no? Tiene que haber fotos. A ver, ¿no? ¿me, me, me, ¿me están escuchando ya? ¿O todavía no? Ahí, ahí estamos y de, de, de, de, Del tabernabéu uh -huh. Estamos nosotros y está abierto al público sí. ¿Sí? Mira, mira, mira nomás Para la colección Oye, próximamente eh, A videos de año vamos a poner todo, todo el álbum de fotos, los bloopers eh. Al momento mira de que más. Mira, mira, ah. mira nomás eh. Parece que estamos este cantando una canción De esas de que duelen mucho va ¿eh? <risa> Pues es que después de ver el despapaya Que trae Miguel Herrera, duele mucho ver a los tigres el domingo mano de los ojos, pero mis 49 sanaron la, sanaron la herida. Bueno, Muy pues, bien. listo. Vamos a despedirnos. Perfecto. adelante Mario. Ahorita que tocaban te el tema del Tabernabéu, este nada más confirmando la fecha, a todos los que nos siguen, a toda la gente que comenta aquí cada miércoles, los invitamos. Está en la transmisión ahí en vivo, pero pueden asistir ustedes. Vamos, vamos a llenar el Tabernabéu, vamos para que vean cómo se hace todo esto detrás de cámaras, todo el apoyo de producción, todo, todo lo que se necesita. Así que ese día que se confirme la fecha, que hay que llenar el Dejen a los pacientes sí, ahí, su, vamos. Su, su amigo Pechofrío los invita. Gracias por. Dejen a los pacientes en las camas y vayan. Nos vemos Todos la próxima semana. Todos de pitufos en ahí, vámonos. <risa> Adelante, hincha. No, pues muchas gracias nuevamente a toda la gente. Ah, caray. Muchas resulta? gracias nuevamente a toda la gente que nos estuvo acompañando. Eh, eh, pues nos vemos la próxima semana y hay mucho de qué hablar todavía. Maestro, no. Rápido, porque luego nos meten la cortinilla Muchas gracias, nos vemos el próximo <risa> miércoles <risa> Muchísimas gracias, nos escuchamos el próximo miércoles Adelante.